Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Vamos a hacer un speedrun para que podáis hacer el combate de captura muy rápido, que tengáis un win rate muy alto y al mismo tiempo que tengáis, eh, bueno, que os lo podáis pasar rápido y así también hacer muchas más partidas. Eh, Recordar que si os gustan estas guías y estos tutoriales, darle like y comentar los vídeos y compartirlos, y así yo veré que os gusta y seguiré haciendo muchos más. Me queda pendiente el vídeo de cómo he conseguido que mi deciduelle esté top 100 mundial, cuánto dinero me ha costado, cuánto tiempo he tardado, pero eso solo lo voy a hacer si dejáis, eh, pues no sé 2000 likes. Perfecto chicos, ya tenemos puesto a Ziduelle eh, lo vamos a equipar con una cinta Focus, eh, con una un, perispo... un periscopio y unas pesas, y con eso se... va a ser más que suficiente para afrontar el combate capturado. Ya veréis que hay un sistema que hemos preparado para que podáis ganar la gran mayoría, vais a tener un win rate de un 80% en... en Parque Aural si seguís esa estrategia vamos allá. Empieza la partida, ya sabéis que este es el Estadio Mare, lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia abajo y hacia arriba, es donde os sentáis más cómodo. Lo primero que vamos a hacer es eh, cargarnos el monito este de aquí, luego el otro monito de aquí y los dos monitos que restan abajo. Creo que se llaman iphones, pero no lo tengo claro. Ok, Con esto ya seremos nivel 4, si nos cargamos al Araquatnit eh con algún minion de estos que suelta estaremos ya a nivel 6 y ahora lo que tenemos que hacer directamente una vez lo hayamos reventado es irnos directamente a por Rudicodo que lo llamaba eh, como os digo no se ven los nombres ¿eh? o sea da igual eh, cogemos el plus de defensa tauros eh, también nos lo reventamos cogemos el plus de, de ataque mientras nos vamos desplazando al centro para eh, acabar con todos estos minions e intentar llegar al nivel 9 lo antes posible entonces, como os digo, no nos centramos en los compañeros, estamos centrados full focus en nosotros, nos cargamos las defensas y los, o sea, los, los beneficios que también puede conseguir el, el bando rival si es que no los ha cogido, y ya directamente spawnea Dreadnought. lo que hacemos es eh, cargárnoslo bajárnoslo, seguramente nos vendrá algún contrario a tocar la nariz, nosotros no nos preocupamos por él, actualmente ya somos nivel 11, lo que hace que la partida ya está ganada, seguimos eh, nos bajamos la primera base, esto nos va a ayudar muchísimo. Ya tenemos el primer avance de pesas, si podéis matar algún minion y así conseguir el doble de pesas, pues mucho mejor. Eh, como os digo, yo estoy enfermeando minions aquí para bajar la base para que cuando vengan los Rotom eh, los pueda mandar directamente a la base central y lo que estoy haciendo también es intentar conseguir el límite dual de pesas, que es lo que, me, lo que me interesa. Entonces ahora me cargo a Mr. Mine. y sigo cogiendo minions. ¿Podría ir a la base y acabar de coger las pesas que me faltan? Sí, pero bueno, lo que hago es vaciar el campo porque si no mis compañeros no lo vacían, o suele pasar que por el emparejamiento, ya sabéis cómo es el emparejamiento de Pokémon Unite no los vacían. Entonces me voy aquí, me bajo la base y automáticamente aparecerá... Ah no, que esto es combate captura, no hay Rotom. En este caso hay Zapdos, ¿vale? Una técnica muy importante es eh, cuando os bajéis a Zapdos o a Articuno, eh, tener en cuenta que Zapdos tiene un ataque, igual que lo tiene el Rishigas, el, el último, que... Simplemente con que relevéis el Pokémon, porque ya sabéis que el Pokémon de combate de capturas funciona así. Eh, yo lo que hago es eh, subir al máximo todo lo que puedo, me convierto en Zardos y lanzo el electrocañón para que mis contra mis, mis amigos puedan eh, puntuar más fácilmente. Automáticamente me vuelvo a, con eh, a convertir en Deciduelle y marco yo. Eh, aquí ya nos estaremos acercando al late game de la partida. Lo que vamos a hacer es, ahora seguramente va a poder aparecer... Algún que otro artículo más y Zapdos y lo podemos aprovechar. Como veis ya somos nivel 15 y tenemos más 5 de pesas. Por lo tanto, ahora somos casi imbatibles a no ser que nos venga un Gengar o nos venga a o nos pillen 4 de golpe. Entonces ahora vamos a intentar coger Articuno, vamos a cargarnos la base esta de arriba que también queda. O nos podemos cargar al Regigas, no sé si se llama Regigas vale Y ya con él, eh, que también tiene su propio ataque. Eh, lo que podremos hacer eh, directamente es coger y, y acabar con las bases. Yo lo que suelo hacer también y recomendar es que las bases eh, las bajéis lo máximo que podáis, es decir, no las liquidéis con su puntuación real, sino si tienen un 85 por ejemplo ahí no metáis 85 puntos, bajarlas a 5, luego os metáis a 1 y lo que hacéis entonces es eh, relevar, pasáis, eh, en este caso es eh, Cañón Hielo, creo si no, voy si no recuerdo mal, ya tienes 46 puntos y claro, si ahora viene alguien con 50 puntos o cuando empiece el último minuto, ahí se van a sumar muchos más puntos en esa base, con lo que tenéis más posibilidades de que la partida se gane. Entonces, en este tipo de combates es muy importante esperar al último minuto porque ahí te puede marcar una diferencia. Como os decía, cojo Régigas, utilizo el Knock Knock, y lo consigo, y actúo automáticamente relevo, y hago el hiperrayo, eh, liquido la, la base, como os digo, como tengo 30 puntos, son 60 puntos, con lo cual aprovecho al máximo la base, y me cepo también al artículo 1 y me voy a la base genérica para acabar de redondear la partida si es que no se retiran antes. Entonces, sigo matando minions, porque es importante una vez yo haya marcado con 1, pues tener ya lo, las, las perlitas aquí, los, las bolas Pokémon, para cogerlas rápidamente y volver a marcar. lo que va ¿A qué nos va a llevar a esto? Pues muy fácil, con el rayo hielo, como digo, eh, dejamos la base en defensa, marcamos, y yo lo que hago es eh, cojo al, al Dreadnought, eh, lo bajo, y me voy a buscar las bolas que he dejado arriba. Aquí ya se habrán retirado, eh, si no se han retirado pues poco les faltará, pero eso al gestionar la partida así veréis realmente cuántos puntos se hacen y realmente cómo cambia la partida de todo gestionarla así. Y veréis que eh, podéis subir mucho las stats de los combates rápidos si gestionáis estas partidas así. Bueno, la partida está ganada y va a estar ganada por diferencia. Y ahora lo vais a ver. Hay que jugar algo concentrado, pero realmente tampoco hay que... Ya se nota una diferencia. O sea, si ya estás acostumbrado con un Pokémon rápido como Cinderace, Charmander... Todos te pueden funcionar, incluso con Gengar. Y como veis, eh, 764 puntos. Ahí se queda nada. 451 puntos por mi parte. Dos kills, tres asistencias. Como veis, es un método para ganar una partida súper fácil. Siempre damos like a los otros compañeros y agradeceros por que nos participen con nosotros. Y como veis, los datos de combate y los movimientos y la actividad... Pues es eso. Si queréis subir estadísticas y si queréis tener un win rate mucho más alto en las estadísticas, este es el camino. Nada más, chicos, esto es el tutorial finalizado. Si queréis más tutoriales, like, compartida, suscribida, etc. Y nada, que os quiero mucho y nos vemos en Pokémon Unite. Un abrazo y hasta la próxima.